Muy interesante el aspecto que está empezando a tener Naturgi, que justo este martes conseguía asomar la cabeza por encima del movimiento lateral desde el pasado mes de junio aproximadamente, que se ha ido estrechando poco a poco, es decir, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes, de manera que lo que tenemos delante es lo que se conoce como un triángulo simétrico. Rompió con claridad este martes, incluso en precios de cierre y cerrón en máximos, y lo cierto es que se puede decir que ya tiene el camino despejado hacia la zona de máximos anuales en los 22,36 euros y si fuera capaz de superarla en las próximas sesiones semanas y si es en la semana la mejor que mejor, puede decirse que ya no tiene resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó en 2019 en los 23,40 euros. Sin lugar a dudas es un valor lento, pesado en sus movimientos, pero acaba de romper con claridad.